En primer lugar, gracias a todos por estar aquí y voy a desglosar lo que vamos a hacer hoy. Más que nada, si no lo leéis, no os preocupéis, no tiene importancia, es más que nada un esquema para que yo no me salte de etapas, porque como soy de los que habla mucho y se salta de una rama a otra, probablemente me dejaría algo. Ah, primero una curiosidad, a los que os gusta la numerología, y no miro a nadie. ¿eh? Estamos a 18 del 12 del 2022, si lo sumáis todo, da el número 9. En numerología, el número 9 es el número espiritual. Es el número que habla de la espiritualidad, de lo más profundo que hay en el ser humano y que le conecta con lo de arriba, con el alma o como quieras llamarlo. Entonces, bueno, pues es un día bonito para hacer lo que hoy vamos a hacer. En primer lugar, vamos a voy a explicaros qué es Cambiem. Luego haremos la meditación de Capricornio, tendremos uh, un, un concierto de canto sagrado de mantra, luego tenemos una comida y luego una conclusión de luz. Fijaos que todos son c's, <ríe> C, C, C, C, C. Vale, nada, una curiosidad que tampoco nos importa nada porque he sido yo que he puesto las CES, lógicamente. Bien, vamos a ver. Uh, si tenéis alguna pregunta, hacedla. ¿Vale? O sea, no esperéis al final o a las pausas o lo que sea, simplemente si hay una duda, levantáis la mano para que os vea, ah, dime, ya está. ¿vale? Porque en todo, en general, bueno, cuando estemos meditando, no, no levantáis la mano, pero solo cuando estemos meditando. Eh, digamos que conviene que no os queden dudas. Va. Lo primero, quiero presentaros la asociación Cambien algunos de vosotros, tres sí, tres. Sois ya pertenecíais y pertenecéis a la asociación, también, por lo tanto, para vosotros ya lo sabéis. O quizás no, no sabéis lo que voy a contar, ah. lo que voy a contar. A lo mejor sí, ¿eh? porque depende de si sois de los primeros que entraron o no. A ver. Eh... Lo primero, decir que es la asociación. También es una asociación sin ánimo de lucro, o sea, sin interés de ganar dinero para nada, para mmm, ayudar a desarrollar, ay, vamos a ponernos poéticos y filosóficos, a desarrollar la luz en la humanidad. Y ahora explico el por qué la hicimos y por qué existe todavía. Entonces la idea era, mmm, la hicimos en Pineda, en Pineda de Mar, cuando estábamos viviendo allí, mi hijo y yo. Bueno, Madonna, y que no está aquí ahora en este momento, pero ya la veréis seguramente, pues uh, un día se nos ocurrió, eso es lo que no sé si sabéis vosotras que participáis en ella, que, bueno, se me ocurrió, que tenemos que dar el diezmo. Que tenemos que dar el diezmo fedonata, pago porque si no, no me había... No, esto no es... El... Vale, vale. Sí, no es el Raúl que me contesta, supongo. Que, vale. Teníamos que dar el diezmo. Es posible que lo, habí... lo hayáis oído en la Biblia, si ser religiosos, os la han explicado, al menos en parte. Uh, hay otras religiones que también hablan mucho y quizás está demasiado de eso. Uh, el diezmo es como una ley cósmica. En este caso, por lo que decían, era una, una, una, una, un dogma religioso. Yo no soy religioso, os lo aviso por delante, ¿vale? Soy espiritual, pero no religioso. No sigo ninguna religión, de hecho, ni acepto ninguna para mí. <ríe> Quien quiera seguir una que lo haga, no, no, no me voy a meter con él. Pero quiero decir que yo personalmente no lo soy. Pero sí que he aprendido a lo largo de mi vida que detrás de cualquier religión hay un pozo profundo de sabiduría y muchas de sus muchos de sus dichos, frases, etcétera son, son reales, son válidos y tienen algo escondido. Entonces, muchas de las leyes o dogmas religiosos de cualquier religión, no de la, solo la católica, ¿eh? de cualquier religión, suelen tener eso un trasfondo de ley cósmica. No todos, porque hay mucha paja encima, ¿eh? pero hay algunas que sí. Y la ley del diezmo, que significa que tienes que dar a Dios, literalmente de lo, del catolicismo, ¿vale? Tienes que dar a Dios un 10%, viene de ahí, de tus ganancias. Sería como el impuesto a Dios, ¿vale? Lógicamente, esto se convirtió en un dogma y se tenía que dar a la iglesia, eh, pero eso ya es otra historia. Traducido a la espiritualidad es el universo. Dale el nombre que quieras, ¿vale? El universo te da. Tú tienes que dar. Punto. Básicamente es eso, ¿vale? Si no hay un, un dar, pero solo tomar, solo recibir, yo recibo, yo a mí me dan, no, oh, qué bien. Se estanca la energía, la energía tiene que fluir siempre, ir y volver, ir y volver, de mí hacia el universo, del universo hacia mí. Esa es una ley que os la comento porque tiene que ver con todo lo que vamos a hacer hoy. Uh, en cuanto a la parte del 9, de lo espiritual es una ley espiritual que ten... iría bien que aprendiéramos a usarla si no la hacéis no pasa nada ¿Vale? no va a venir ese Dios a castigaros ni mucho menos, ¿vale? pero sí que es una ley cósmica que es conveniente tener en cuenta si queréis tener abundancia abundancia en vuestra vida solo puede haber si generáis si dais de la manera que sea ¿Mm? Por eso digo, no estoy haciendo ahora yo como las religiones que dicen, dame, dame, dame, ¿vale? No es eso. Estoy diciendo que debéis dar al universo parte, al menos, de lo que habéis recibido. Bien, pues partiendo de esa ley, yo hablé con mi hijo y le dije, oye, nosotros nos estamos ganando la vida, bien, haciendo esto, haciendo lo otro, etc. En mi caso concreto, yo soy profesor de técnicas de crecimiento personal, pues parece que a la gente le gusta y estoy ganando la vida con eso. Disfruto haciéndolo encima, pero me gustaría hacer más para, para el universo. En este caso dije para la sociedad, ya que la sociedad me ha dado cosas, me dio una educación, me da carreteras, todo lo que tú quieras, la, la estructura social con todos los defectos que tiene, pero es verdad que me ha ayudado a sostenerme y a, a vivir bien, etc. Por lo tanto, me gustaría dar al pueblo, a la sociedad, algo que fuera gratuito, porque es dar no nada cobrando, dar, y que sirviera para mejorar, entonces hablando con él llegamos a la conclusión que entre él y yo podíamos organizar un curso para poderlo dar gratuitamente al pueblo, en este caso como vivíamos en Pineda, pues en Pineda además, y allí en la, buscamos un lugar, un local que nos cediera el ayuntamiento, encontramos la biblioteca que nos cedía el, un local muy bonito, además era bastante nuevo para dar un curso de crecimiento personal entonces lo organizamos, bla, bla, bla, bla entre él y yo y después de anunciarlo vino un montón de gente, vinieron 35 personas y el curso era para, se llama de crecimiento personal para hacer durante seis meses una hora y algo de clase gratuita para cualquier persona que quisiera venir del pueblo de fuera da igual eso Lógicamente vinieron más del pueblo porque es lo que se enteraron más. Bueno, estuvimos seis meses ahí dando un curso. Y hacia el final del curso les expliqué más o menos esto, que os estoy explicando, y les dije, ¿por qué no hacemos algo entre todos para mejorar Pineda, en este caso? ¿no? Y de ahí salió la idea de hacer una asociación. asociación sin ánimo de lucro. Que, uh, bueno, como yo soy el que más habla, pues me tocó ser el presidente. Me, me escogieron porque yo no quería, no, quería, no quería. Porque no lo hacéis vosotros, pero bueno, me tocó a mí y lo acepté. Escogimos un vocal, un, un tesorero, y lo hicimos legalmente. Con papeles, lo presentamos a la Generalitat, se nos aprobó, bla, bla, bla. Y a partir de ahí empezamos a buscar un local. Entonces es cuando entró en, en, en Liza el dinero. Puesto que el local se tenía que alquilar, nadie, no encontramos a nadie que nos regalara un local. Entonces tuvimos que alquilarlo. Pues encontramos lo, lo hablamos entre todos y dijimos, pues vamos a poner una cuota. Se decidió, ya no me acuerdo si se empezó por 10, creo que sí, sí. ¿no? no 5. 5, no, sí, imaginaos, empezamos con cinco, cinco euros. Con Bachentralla ya eran 11 Sí, Era 5 sí. y once, uh, Sí, y luego empezamos por lo mínimo, porque estábamos bueno. jugando con que no queríamos entrar en el juego del dinero, pero ahí tenía que haber eso. Pues a partir de ahí, entre todos, logramos encontrar un local muy barato realmente, tenía 100 metros cuadrados, o ciento y algo, Y pagábamos 300 euros al mes. O sea, que era ridículo. También estamos hablando de hace nueve años. Pero aún así era ridículo. Y empezamos a dar clases, tanto mi hijo como yo, pero además, muchos de los que se habían apuntado, pues uno sabía Reiki, el otro sabía Yoga, el otro sabía no sé qué, y todos ofrecían sus cursos o actividades gratuitas. Como eso fue creciendo, muchos socios, y eh, llegamos hasta 100 socios en un punto de, del camino, ¿no? Luego se estabilizó en 60, y ahí estuvimos unos cuantos años con 60 socios. Nos pedían cursos que no se encontraban gratuitos, entonces dijimos, bueno, vale, pues vamos a hacer cursos de los de pago, pero limitando el precio de manera que el que venga lo haga lo más lo más barato posible. Y lo logramos. Hicimos, bueno, los que estáis ahí, a los que habéis estado, ya lo visteis, hicimos cientos de cursos. Y hacíamos actividades gratuitas, las que podíamos, y luego algunas que eran de pago, pero que no era para ganar dinero, sino para ofrecer, ayudar, que en ese pueblo hubiera crecimiento personal y espiritual. Creo que esto es un buen resumen, sí, ¿verdad? Sí, la luz, el butano... Todo. Sí, exacto, habían gastos, luz, gas, no, no, todo. Había internet, todo. Un... Entonces, bueno, eh, y esto funcionó algún problema a veces, otras cosas muy bien, etcétera, pero funcionó hasta que vino el cierre por la pandemia. <risa> lógicamente se obligó a cerrar todos los locales donde había reunión con gente. Y nos encontramos con que teníamos eso, casi 60 socios que lógicamente no querían pagar si no había si no hacía ninguna actividad de los que venían por los cursos, etcétera, ¿no? Y si no teníamos cuotas de socios, no podíamos pagar el local. Por lo tanto, tuvimos que dejar el local. Vamos, se cerró. Punto. Se cerró. Y desde entonces se ha mantenido cerrado. Pero no se anuló ni se eliminó la asociación. Se dejó sin socios. Simplemente los tres de siempre. Los tres mosqueteros. Michael, la, la, la, el Alexandre, el Alejandro, y, y yo. Bueno, pues eh, cuando empezamos aquí no había la idea de hacer una, un curso de crecimiento personal o algo así allí, ni mucho menos. Simplemente empezamos con lo del turismo rural, que sabéis que en esta masía tenemos esto. Y pues yo seguía dando las clases a través de Internet. Y poco a poco han ido moviéndose para... las cosas se han ido empujando para hacer algo. Entonces... Eh, se nos ocurrió la idea de reabrir la asociación. Pero ya no de la misma manera. Evidentemente, aquí no se puede hacer lo mismo que hacíamos en Pineda. Aquí. Los jabalíes no quieren venir, ¿vale? no, no se apuntan a los cursos. Y la gente, vosotros que estáis lejos, si os dijera cada semana se hace un curso aquí, me parece que diríais, bueno, quizás vendré un día. <risa> Pero vamos, no es lógico, estamos muy lejos. Pero a mí me sabía mal no rescatar esa asociación, que se llamaba Cambiem por una, una razón muy obvia, que conste que Cambiem es en catalán, lógicamente, pero traducido a castellano es Cambiemos. Fijaos que no es exactamente una orden, pero es un imperativo. Cambiemos. Y la idea era Cambiemos juntos. No es Cambia. Porque hay muchos cursos y de esto que en internet que dicen tienes que cambiar, cambia, sal de tu zona de confort, etcétera. Sí, sí, claro. Pero siempre se te apuntan a ti, a que tú hagas algo. Y esa nunca ha sido ni mi idea, ni la de mi hijo, ni de la asociación también. La asociación lo que quería era que cambiáramos juntos, que nos ayudáramos y nos apoyáramos mutuamente. Entonces, partiendo de eso, y que aquí podemos hacer fácilmente, me refiero que sí que hay más gente, bueno, vosotros sois la prueba, ¿no? Que estáis aquí, pues una vez al mes, un día, dedicarlo, en este caso tiene que ser los domingos, porque los días de trabajo no van a servir, lógicamente, que conste que por mí sí, ¿eh? yo estoy aquí viviendo y me quedo aquí, no me, no me voy, no hay problema, pero me parece que a más de uno de vosotros no podría venir si no fuera un sábado o domingo, mejor domingo, en este caso. Pues la presentación de Camión se trata de cómo asociación formalmente existía, simplemente ahora la resucitamos, hemos hecho la respiración asistida, <ríe> ha resucitado. Y va a seguir en cuanto a un día gratuito y abierto a todo el mundo, sin fronteras, sin, sin nada, ¿vale? Sin ningún tipo de condicionante a quien quiera venir, un día al mes vamos a mirar de hacer. De entrada ya hemos empezado, desde primavera, a hacer una meditación sobre el signo del zodiaco Y vamos a seguirlas haciendo. Como ha habido mucha gente que no ha podido hacer todas, y como ya os he comentado más de una vez, es interesante poder hacer todas pues no vamos a terminar cuando se llegue a Piscis, que es la última de los doce signos vamos a empezar otra vez por Aries, etc. Los que no la habéis podido hacer todas, pues podríais si quisierais y aunque lo hubierais hecho, cada vez que se hace es diferente porque de entrada algo que yo tengo, bueno y malo, es que no tengo guión este es mi máximo guión, este esquema que dice solo tienes que hablar de esto, de esto y de esto, punto lo demás dejo que fluya que surja según la inspiración del momento, por lo tanto, las meditaciones, etcétera, todo siempre es nuevo que sí, la excepción de los signos trabaja, trabajará ese signo, claro, y sus energías arquetípicas pero de manera diferente, o sea que os invito a que sigáis viniendo uh, cuando queráis uh, pues para lo de los signos pero aparte de eso, vamos a intentar ir trayendo a actividades diferentes que sean gratuitas para este día ¿Vale? para El cuarto domingo de mes, lo digo así porque es fácil de acordarse, ¿eh? y no es el último domingo de mes, aviso, porque hay meses en que hay cinco semanas, cinco domingos, y otros que hay cuatro, vale, tres me parece que no hay ninguno. Bueno, sí, sí, este mismo, como el día 25, es el día que tocaba, el cuarto domingo, pero la verdad, el día de Navidad la gente no está para subir aquí, lógicamente. Que conste que está alquilada, ¿eh? la, la, la, la casa rural. Para venir Por tanto, de vacaciones, sí. Y... Claro, pero vamos, no, no es muy de esto. Pues he tenido que adelantarlo, entonces puede que ocurra eso en algún mes, pero en general, si no hay un festivo importante, pues vamos a hacer el cuarto domingo de cada mes, vamos a seguirlo haciendo y continuaremos. Y cada vez intentaremos que haya algo más aparte de la meditación, ¿vale? Y ahí es donde yo ya os, os invito a que si conocéis a alguien que hace algo, fijaos que lo digo muy amplio, ¿eh? bueno, si viene a hablar de fútbol, no, ¿Eh? ni de política, bueno, ni, ni tampoco la de la sexo, idea. ni tampoco, hay muchas cosas que <risa> no convendría, ¿vale? Pero bueno, si conocéis a alguien que haga, yo que sé, eh, hay gente que hace de chikung, talleres, nada, gratuito, tiene que ser todo, porque hemos dicho que este día tiene que ser gratuito, Um, yoga, trai chi, y canto yo qué sé, lo que se os ocurra alguien que quiera dar una conferencia de algo como el anterior día hicimos un taller y una conferencia pues vosotros os ponéis en contacto conmigo y me lo vais diciendo lo digo porque yo no sé si tendré tanta, tantos contactos todavía como para poder llenar 12 meses, bueno 12 clases 12 eventos ¿no? pero est estáis invitados a decirnos mira me gustaría que podríamos hacer esto me lo vais diciendo y esa era la idea, ¿vale? O sea que seguirá siendo un evento gratuito al mes, que luego también haremos al estilo de cambio, en ese sentido que puede haber algún curso de pago si alguien quiere venir aquí. Tenemos ya uno que, uh, que vino en la anterior una persona que vino en anteriores ediciones y uh, hizo un canto de gongs así como hoy tendremos canto de mantras, eh, no canto de gong, sino concierto de gong, ¿vale? de congos tibetanos, y ella dice que va a hacernos un curso, eh, un seminario de sábado y domingo, de ella, de lo que hace ella, de baño de, de sonido, no, no me preguntéis porque no tengo ni idea de cómo va eso. Pero que sepáis que ya ha salido una persona que en primavera quiere organizar eso. Y hay otras que están así eh, esperando, mirando a ver cómo pueden hacerlo, etcétera. Lo digo porque podéis decir, oye, ¿podrías organizar esto? Porque yo miraría de venir. ¿Vale? O sea, que podéis hacer peticiones a los reyes magos. En este caso, el rey Baltasar. ¿Vale? <risa> o a veces el Baltasar... No, no, no, sí, es que lo he dicho mal, pero lo he dicho bien a la vez. A veces el rey, el rey Baltasar porque me pongo negro. Ah, vale. <risa> ¿Vale? Va el Melchor, normalmente es el Melchor, claro. con lo de blanco. Ah. Sí, sí, ya lo sé. Pero bueno, ¿ves? me veréis hacer muchas veces, ya también lo digo, alegorías sobre uh, religión católica. ¿Por qué? Es la que me enseñaron a mí. Es la que mejor conozco, pero no por seguidor de la religión, sino por haber estudiado su misticismo. Y entonces, por ejemplo, los tres reyes magos, tengo que hacer un vídeo sobre eso, tiene que ver con los tres cuerpos de la personalidad que adoran al alma. Ese sería adorar a Jesús, básicamente, un simbolismo que hay, es importante. Bueno, pues por eso digo, yo soy el Melchor la, la mayoría de las veces y a veces me pongo negro, el, el Baltasar. Bien, creo que ya está la presentación de Cambiem. ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad que tengáis a aprovechar? ¿Cuándo se fundó la Asociación Cambiem? La Asociación Cambiem se fundó legalmente y se inauguró el 13 de septiembre de, mil, de 2013. Uh -huh. Hace ya unos cuantos años, dentro de poco, el año que viene hará los 10 años. ¿13 qué número era? 13, 13 de septiembre, 13, 13 del 9. 3, 4 y 9. 3, 4 y 9. 13. Y el 2009, ¿eh? 13, 2, 15, 15. No, no, no puedo seguir. Era un 1. Era un 1. No, de qué va, Sí, sí ver, era un 13 del 9 del 2013. A ver, este se es tacha, tres, tres, nueve, sí, uno no. no. Era uno, no, exacto. Vale, bien, bien. Bueno, se empezó en un año uno numerológicamente y desde luego empezamos con una energía. Y este que? año también, si empezáis también, también será con un 1, ¿no? Sí, claro, claro. Uh -huh. Sí, de hecho, es cierto que, bueno, hoy es un 9, pero no el año. Hoy, uh -huh. el día. Es ah, un vale, vale. Este no es el sí, sí, día 1, sí, ya lo sé. Bien, Pero bien. quiere decir que lo que es más importante en numerología es el, numer el número del año. Sí, sí, bueno, sí. pues. Pero también es muy curioso porque un 18 da un 9, un sí. 12 da un 3 y un 2022 da un 6. O sea, la triada 3, 6 y 9. Ah, mira, a ver. No, no, no me había fijado <ríe> en esos detalles. Es que, claro, la numerología se puede analizar muchas, de muchas maneras. Y ¿vale? Todo tiene Yo voy directamente a la... Y a tú 6. has dicho que las C las no importa, pero la C es la tercera letra. Ah, que también es un múltiplo. Es el número 3. Bueno, eso sí que ya es mi marca de, de fábrica, <ríe> el 3 y la C. Numerológicamente, el 3 vale. es el número de mi alma, entonces es... Bueno. Por eso lo hablo tanto, que no hay manera, entonces hablar. Bien, pues, ¿alguna otra cosa? Pero a la gente se ha de apuntar aquí a Cambiem o, o, no, o ahora no? A ver, sí, primero voy a crear un grupo en Telegram de Cambiem, porque ahora no está, no, no, no está, había estado, ¿eh? pero ya no está. Entonces voy a crear un grupo y quien quiera apuntarse para saber lo que se hace, etc. Pues me lo decís simplemente y os apunto, ya pues sí, No es ningún compromiso. Habrá lo de, el de buscadores y el de Cambiem. Sí, sí. También, uh, bueno, es que para los que no sepáis, uh, lógicamente no tenéis por qué saberlo, aparte de la asociación Cambiem, yo tengo pues, mi página web de cursos, ¿vale? que se llama Escuela de Sabiduría. Y allí, en la Escuela de Sabiduría, tengo un apartado donde hay la gente que se suscribe porque quiere aprender muchas cosas, y también con la idea de ayudar a que sea más barato, pues el que se suscribe como buscador, ¿vale? Azul, violeta o blanco, son tres categorías, paga una cuota al mes y tiene pues una serie de ventajas. Aquí no es el momento de explicarlas, ¿no? Si queréis ya os la explico o la veis en la página web. Entonces, lógicamente, de hecho, los buscadores... Todos ya forman parte de cambiar. Bueno, es que ¿vale? han de no vosotros que seguís sí. siendo las dos cosas, vale. Sí. Pero no, me refiero que a los de Sudamérica no les va a interesar cambiar físicamente. No van a venir. Pero, da, exacto, es lógico. <risa> bueno, a ver, todo puede pasar que una me amenazó, eh. Voy a venir. Eh, vale, vale. Tú misma. Pero vamos, no es fácil. No, pero es igual. Como será como una mezcla de las dos cosas. La idea es de que las varias de las ventajas de la del mmm, buscador pues sean los que se apunten a cambiar también, también ¿no? Buscador Azul, por ejemplo, no sé, ya lo miraremos eso. Quien quiera apuntarse al, a ese grupo, podemos charlar, hablar, sugerir ideas, de me gustaría que hicierais esto, vamos a ver si se puede, o yo conozco a esta persona que quizás que podría venir cosas así, ¿vale? O hacer preguntas, no hay problema. ¿Mm? De manera que voy a ser, como siempre, el presidente. El que habla, el que da la cara y el que recibe las hostias, lógicamente, cuando van mal dadas. Pero, vale, básicamente era eso. La presentación de esa nueva... Bueno, no de nueva nada, pero nueva aparición de la asociación en donde estáis invitados a participar. De momento no he contemplado, hasta ahora de momento, no se ha contemplado lo de cuotas de pago. Porque, bueno, en principio... Quizás pondríamos más que nada para filtrar un poco, que no se apunte todo el mundo, porque sí, pero ya no en el, en el Telegram, el Telegram es grupo, ¿no? Pero los que quieran tener alguna ventaja gratuita, pues yo que sé, volver a empezar con eso de 5 euros al mes. Sí, no, es ¿vale? simbólico, pero... Exacto, es más que nada, porque aquí no, no es asociación sin ánimo de lucro, no es para ganar dinero... Pero, bueno, pues yo qué sé, hay sillas que hay que comprar, por ejemplo. Sí. ¿Os acordáis cuando empezamos? Que lo difícil que era encontrar y, de y los, todo. Y los que pagar, Vale, eh. pues, exacto. Ah, pues podríamos poner una cuota así para que quizá. Pero que con esto ya es algo como secundario. La idea es, vamos a hacer algo que, aunque no seas, no te hayas apuntado a nada, puedes venir cada, domingo, cada cuarto domingo aquí gratuitamente. Habrá como mínimo la meditación y probablemente alguna otra cosa más. ¿Vale?